Fuck uh you. -huh. Buenas noches, buenas tardes, buenos días también para aquellos que están detrás de la pantalla. Nuevamente aquí en el café, Artis Café, en Ciudad Victoria, Tamaulipada, en que les habla Diego Ferrando. Y bueno, ya estamos dentro de las dos últimas pláticas. Esta es la, la ¿sí? eh, penúltima, antepenúltima, perdón, esta es la tercera eh, y bueno, ya estamos pronto a terminar este ciclo que comenzamos hace algunos meses atrás y bueno, espero que eh, les haya gustado todo esto, espero que quieran seguir recibiendo más de todo este tipo de material, porque siempre es maravilloso ampliar la conciencia a través de aquello que nos podamos compartir unos con otros. Porque es real, porque es verdad que la sabiduría, que la verdad, que todo lo que necesitamos ya está dentro nuestro. Pero en el estado actual de conciencia que todos nosotros vivimos, necesitamos a alguien afuera que nos recuerde todo esto es fundamental y todo esto importante. Los seres humanos estamos de alguna manera programados una vez que encarnamos para... Disfrutar y para vivir siempre una vida hacia afuera, hacia el exterior. Nuestros sentidos van unidireccionalmente hacia el exterior. Cuando también hay sentidos que nos pueden hacer ver hacia adentro, que nos pueden hacer ver mucho más allá de esta realidad y de esta dimensión. Y todo eso se puede despertar en todos nosotros. Pero claro, necesitamos de forma permanente, de forma constante, de forma insistente, eh, elementos, enseñanzas, condiciones, ejercicios, prácticas, que nos recuerden todo esto, porque si no, con facilidad nos perdemos. Por eso la presencia de un maestro fuera de nosotros, en un principio es importantísimo, yo siempre digo, ¿no?, eh, Comenzar en un camino espiritual es como comenzar a hablar un idioma diferente al nuestro sin tener un maestro al lado. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es fácil? No, no es fácil. Si no tenemos un maestro vamos a tardar mucho más tiempo, nos va a costar eh, comprender y entender cuál es la gramática, cuál es la pronunciación... Y dentro de la espiritualidad ocurre más o menos lo mismo. Y dentro de estos recordatorios que la humanidad de forma perseverante e insistente siempre está recibiendo de parte del universo, están justamente eh, estos círculos, estos agroglifos, esta geometría sagrada todo esto tan maravilloso que desde hace décadas viene apareciendo, viene eh, manifestándose en los campos de cultivos de diversos países. Se calcula que, o por lo menos aquellos que tenemos registros, son en más de 80 países que han aparecido este tipo de, de arte, este tipo de... de geometría sagrada, pero claro, es digno de destacar un país por sobre el resto. Ese país es Inglaterra, ¿no? Principalmente en el sur de Inglaterra tenemos ahí la expresión y la manifestación de más de un tercio de todos los agroglifos, de todos los crop circles, llamados por los anglosajones, que se han... Eh, expresado, que se han identificado y clasificado en el mundo. Pero tengan ustedes en cuenta que ha aparecido también en Brasil, que ha aparecido en Canadá, que ha aparecido en Alemania, Holanda, Francia y que ha aparecido también aquí en México. ¿eh? Algunos agroglifos también han aparecido aquí. ¿Por qué? con tanta eh, mayoría de manifestación de estos dibujos impresionantes como lo acabamos de, de ver en algunas de las pocas imágenes eh, que hemos rescatado para hacer ese video inicial ¿por qué la mayoría se presentan en Inglaterra? eso es un tema que muchos de los investigadores de estos crop circles se han preguntado déjenme darles mi humilde respuesta a esta pregunta. Primero y principal, nosotros dijimos en la plática pasada de exopolítica, hablamos muy por encima, pero hablamos de los arturianos. ¿sí? Estos arturianos, de los cuales yo les pido a todos ustedes que tengan muy en cuenta esta raza alienígena, por así expresarme. Yo sé que esos, ellos se ríen cuando les llamamos así, pero pero para que podamos entender, esta raza de seres muy avanzados, hermanos mayores, son en gran medida los autores de estos agroglifos. Y es verdad que a partir de la década del 80, eclosionó toda esta manifestación de dibujos. Se empezaron a dar de forma increíble. Al principio era solo en primavera, después empezó a aparecer no solo en primavera y en grandes cantidades, sino también a fines de verano y en grandes cantidades, como actualmente sigue sucediendo. Estos arturianos nos cuentan, nos narran que desde, muy, eh, desde la más remota antigüedad, desde que el ser humano ha empezado a cultivar, de una o de otra manera han expresado sus agroglifos. Tal vez no de forma tan seguida como ahora. Por supuesto, era muy eh, esporádica esta expresión de estos dibujos. Porque imagínense ustedes eh, lo que pasaba por la mente de una persona del medioevo <risa> al ir a sus campos cultivados y, y ver este tipo de, de, de dibujos lo vemos, por ejemplo, en un grabado de 1675, si mal no recuerdo, que justamente por, por esos lados de Inglaterra se, se pudo rescatar, y, y vemos que ahí hay un diablito haciendo los, <ríe> los dibujos, ¿no? Porque para la mente de, de, de aquellas personas, de aquellos siglos pasados, todo ese tipo de expresión y de manifestación mágica no era de Dios. Era del diablo, era de algo maligno. Recuerden ustedes que la gente vivía siempre muy llena de temor, muy llena de miedo. Igual que hoy, pero en aquellos tiempos eran mucho más sugestionables las personas. Entonces eh, decíamos que los arturianos son los autores. Y antes de tanto en tanto, a veces pasaban décadas para... ...que expresaran algún agroglifo. Sin embargo, volvieron a retomar esta expresión de toda esta geometría sagrada... ...en la década del 60, 70, y empezó el gran auge, como decíamos recién, en la década del 80. Y bueno, rescatamos un año, por ejemplo, buscando ahí en la historia, como en el año 1999 que se lograron clasificar más de 4.000 agroglifos en todo el planeta. Increíble. Pudo haber habido en algunos otros años esa cantidad o más, pero recuerden que no todo se puede clasificar, no todo se puede fotografiar eh, o reconocer. Ha habido agroglifos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica y en África, pero la gente... Digamos que en estas regiones de latitudes no muy llenas de conciencia, de madurez, digamos que pues no logra valorar todo eso y realmente lo primero que ve cuando ve esos círculos maravillosos es decir, ¡uchale, me arruinaron el grano, me arruinaron la siembra y ahora voy a cobrar unos pesos menos por, por todo esto! Muy diferente a lo que ocurre en Inglaterra o lo que ocurre eh, eh, en países de Europa, en donde este tipo de cosas pues, son más estudiadas, son más respetadas, son más valoradas. Y entonces, claro, es por eso que tenemos un gran material. Y esa es una de las razones del por qué en Inglaterra se producen la mayoría de los agroglifos. Una de las razones es gente... Más madura, es gente que valora este tipo de cosas, es gente que le da, por supuesto, la fuerza en la difusión a estas realidades que pueden no llegar a ser tan explicadas. Segundo punto importante del por qué Inglaterra, sur de Inglaterra específicamente, es el lugar de donde más se destaca este tipo de, de manifestaciones, es porque desde ya es un centro energético poderoso y no desde tiempos actuales. Recuerden que ahí está de Stonehenge, ¿sí? Stonge, bueno, es como una especie de agroglifo hecho de piedra, piedras inmensas. <risa> y recuerden ustedes también y no es casualidad que en esas tierras tenemos ese mito o esas historias arturianas del rey Arturo, ¿no? Qué increíble. Arturianos, Arturos, ¿Eh? no es casualidad todo eso eh, digamos que esas, ese centro energético que en el planeta eh, encontramos localizado en la isla de, de Inglaterra eh, digamos que hay una conexión directa frente a estas esferas o a estos seres alienígenas que se encuentran en una realidad superior los arturianos son también considerados eh, los seres extraterrestres de dimensiones superiores más avanzados, de los cuales el resto de las civilizaciones, y decíamos en, en, en charlas pasadas que hay más de 80 civilizaciones en nuestro planeta, ¿eh? imagínense ustedes, ¿eh? y muchas de ellas están entre nosotros, bueno, estos arturianos, la verdad es que, más allá de que sean progresivos o regresivas estas razas, se pueden clasificar en estos dos aspectos, los arturianos están por encima de todos. Ellos, de una de otra manera, van dictando directamente desde la divinidad los planes y la sabiduría que se va a ir desarrollando eh, y, y logrando, en esta expresión y esta manifestación de vida que se llama eh, planeta Tierra o que se llama humanidad. Así que recuerden los arturianos ustedes, ténganlos muy presentes siempre. Decíamos también entonces que esta geometría sagrada, que estos agroglifos, que todos estos crop circles, toda esta matemática, toda esta geometría, que vivimos casi de, de, de forma eh, frecuente y que podemos nosotros tener un registro muy grande, es la prueba más elocuente, trascendental e importante de que hay una inteligencia superior a la nuestra. No hay forma, y escuchen bien, no hay forma, más allá de que dos jubilados, y ahí lo vimos en el video hayan querido adjudicarse en 1991 la tutoría o autoría ¿sí? de, de estos dibujos, no hay forma, que no digo de la noche a la mañana, porque no es de la noche a la mañana que aparecen los agroglifos, en minutos se forjan estos agroglifos. Hay por ahí un antecedente de un piloto de aviación en Inglaterra que recorre de repente esta llanura de esa zona para ver si, si encuentra estos agroglifos y pasando cerca de Stone Shed ¿sí? en una primer pasada no había nada absolutamente porque estaba observando si encontraba algo nuevo y regresando en una segunda pasada cerca de Stone Shed, y no había pasado más de 20 minutos ya estaba el agroglifo este crop circle entonces en minutos, de repente, se forman estas, estos dibujos que tienen una perfección extraordinaria y excepcional. Hoy en día, para, no para hacer algo igual, porque les decía recién que es imposible hacerlo, pero sí para hacer algo similar necesitaríamos de varios días, necesitaríamos de todo un equipo técnico, matemático, y logístico increíble, con GPS muy detallados. Que bueno, por supuesto, eh, se enteraría todo el pueblo de que se está haciendo algo como lo que nosotros vemos. O por lo menos intentando hacer algo como lo que nosotros vemos en estas imágenes. Así que entonces, en minutos aparecen estas, estos dibujos maravillosos. Estos crop circles. Y al principio eran sí muy simples, por así decirlo, a pesar de su perfección, a pesar de lo complejo de realizarlo, era simple porque encontramos líneas, eh, círculos, y bueno, ciertas combinaciones no tan complejas, pero a medida que han avanzado los años, se han vuelto extremadamente complejos, y, y se han visto no solamente esta maravillosa creatividad puesta en tres dimensiones, sino hasta en cuatro dimensiones, en donde hay cubos, en donde hay triángulos, rectángulos, en donde hay simbología, en donde hay toda una expresión tan increíble como la que hemos observado en, estas, en estos dos agroglifos que en cierta distancia se, se presentaron, de repente veíamos círculos dispersos, yo los voy a invitar a que ustedes busquen este este crop circle ahí por internet y vean, que claro, lo veíamos de forma separada y parecía que no encontrábamos ningún tipo de sentido. Sin embargo, una vez que nosotros superponíamos esos dos agroglifos que estaban muy cercanos y muy próximos unos de otros, podíamos identificar un rostro conocido por todos. Ese rostro es el que encontramos en la sábana santa, ¿sí? en el santo sudario de Jesús. Pero perfecto, ¿eh? Una alusión, por supuesto, a la espiritualidad, una alusión a motivarnos a todos nosotros a voltear de nuevo la mirada hacia esferas elevadas. Y entonces vemos con claridad no solo en este dibujo sino en todos en que hay toda una intencionalidad de comunicación muy sutil, muy respetuosa, muy mágica para que despertemos y para que nosotros busquemos esa conexión, esa apertura, ese anhelo por todo esto tan elevado. Por eso es que me vuelvo a apenar, como generalmente me apeno por la humanidad, de que cosas tan maravillosas que nos están sucediendo a todos nosotros, de repente no destaquemos y no le pongamos el énfasis que todo esto requiere. Porque si logramos todos nosotros destacar, poner énfasis, eh, publicitar, hablar de la magia, y de las cosas maravillosas que nos rodean, entonces podremos tener acceso a vibraciones superiores y a realidades superiores. ¿Por qué creen todos ustedes que estamos siendo de forma permanentemente bombardeados con símbolos, o, o, o música, o películas, o información y condiciones negativas de depresión, de tristeza, de violencia? justamente para que esa realidad de la cual se nos ha bombardeado y de la cual nosotros destacamos siempre con mayor fuerza, sea la que vivamos. ¿Y esa realidad es la que nos conviene a todos nosotros? No, ¿no es así? No. Sin embargo, es lo que vivimos nosotros reproduciendo, pensando, sintiendo, cuando debemos de poner nuestra atención a las cosas positivas de nuestra vida, a las cosas mágicas. Y uno de los mensajes principales de los crop circles es justamente eso. Y lo ponen en Inglaterra porque se sabe que en Inglaterra, si se pone un agroglifo ahí, se va a difundir en el mundo. ¿Qué pasaría si se pone en África, si se pone en Asia, por allá perdido? Como ocurre de repente. Nadie se entera, nadie toma una fotografía, nadie tiene un dron para subir, ¿no? Y hoy en día que existen los drones, ¿no? Antes, bueno, antes si no teníamos un avión era imposible, pero. Pero claro, se pierde. Entonces en Inglaterra eh, se aparecen estos, estos maravillo estas maravillosas manifestaciones de dimensiones superiores, porque eso es lo que pasa de repente ahí hay una afirmación que creo que en el 95 96, 96 se obtuvo y que está al principio del video que nosotros ponemos, y vemos unas esferas como danzando, como bailando, y en donde en pocos minutos luego tenemos ese crop circle en ese sembradío. Estas esferas, déjenme decirle a todos ustedes, no son los arturianos, de forma directa, haciendo los agroglifos. No, envían a sus drones, <ríe> envían a sus herramientas, claro, a sus arturitos, arturitos, exacto, <ríe> para peinar, porque ni siquiera tocan el sembradío. Energéticamente, electromagnéticamente, irradian una especie de energía en donde eh, las plantitas se doblan con total delicadeza sin romperse sin lastimarse, sin dañarse eso es algo inexplicable cuando el ser humano los ha hecho y ahí hemos visto ejemplos de donde el ser humano los hace las plantas están todas rotas aquí encontramos también un entretejido entre ellas maravilloso, excepcional en algunos agroglifos están unas superpuestas, entre otras, como verdaderos mosaicos vegetales. Es excepcional, eso es imposible de hacer. Bueno, eh, decíamos los tallos curvados son de, de, de las características importantes de los agrolifos reales. Luego la alteración molecular de estas plantas, porque se han estudiado, por supuesto, se han extraído eh, fragmentos de estas plantas, y, y vemos que molecularmente la energía que fue irradiada, por supuesto, eh, incrementó 300, 300 veces la energía de la cual plantitas alrededor que no habían sido afectadas por los agroglifos, podían llegar a tener 300 veces mayor la energía y la radiación, las encontramos, y entonces se alteran molecularmente esas plantas, algo que por supuesto, si fuera hecho por seres humanos, sería imposible lograr. Otra de las cosas increíbles es que luego que, que se cosecha y se vuelve a sembrar, esa zona en donde se hizo el agroglifo queda como una huella, Queda como una marca. Y se ha hecho un experimento interesante que les comparto en donde se ha puesto eh, jarrones o vasos con agua y en donde eh, después de que ya el crop circle desapareció supuestamente, por lo menos a nivel físico, y en donde esa agua destilada que, que se pone en, en ciertos recipientes se deja durante cierto tiempo, luego se cristaliza se congela y se logra observar en poderosos microscopios, el agua adquiere la forma del agroglifo o algo muy similar al agroglifo que estuvo ahí hace tiempo. Como si quedara una huella, una cicatriz energética que estudie, estuviera irradiando y generando y, a, y afectando de forma permanente o por lo menos durante un tiempo prolongado, eh, ...la zona, ¿sí? Otra de las cosas para destacar del por qué se hace eh, en Inglaterra... ...es porque pasan también importantes y trascendentales líneas de Hartmann. ¿Han oído hablar de, estas, de estos canales energéticos, de estos meridianos que tiene el planeta? ¿Sí? Así como el ser humano tiene meridianos, que son las venas y arterias por donde fluye la energía... El planeta también tiene sus meridianos, se le ha llamado líneas de Harman. Y bueno, y ahí pasan canales centrales importantes para el planeta, y que claro, imagínense ustedes que una línea de Harman, que un meridiano, pasa por esa zona donde están los agroglifos. Como tiene una radiación especial, digamos que se filtra en esos canales de energía y recorren todo el planeta. Es como si se le inyectara una medicina al planeta a nivel energético. Fíjense. Y entonces, claro, todo el organismo planetario y la vida que está dentro del planeta, y por supuesto nosotros, resulta de una o de otra manera beneficiada de la intencionalidad que se ha querido eh, transmitir a través de estos agroglifos. Eso es muy importante porque es verdad que la mayoría de nosotros no entendemos absolutamente nada, <risa> o muy poco de lo que podemos llegar a observar en los crop circles. Pero más allá de que no entendamos, o más allá de que, y como le pasa a la mayoría, ni siquiera los haya visto, a nivel inconsciente resultamos todos afectados. Entonces, esta civilización maravillosa que son los arturianos, están impulsando la evolución a través de esta inyección energética al planeta y a la humanidad, a través de, estas, de esta geometría sagrada. Eso es muy importante. Eh, bueno, por supuesto, los métodos son precisos, impecables, matemáticos, astronómicos, geométricos, simbólicos, eh, y todo lo que tenga que ver con, eh, con la con la creación, todo está ahí. Es una maravillosa biblioteca viviente, todo esto de los agroglifos. Y recuerden ustedes que hay miles y miles de ellos, ustedes pueden encontrar por internet, inclusive hay por ahí una página en donde están clasificados año por año, los diferentes crop circles, y, y bueno, y es excepcional toda esa perfección y toda esa sabiduría que está implícita en todo ello. Ahí vemos, por ejemplo, eh, el número aureo, vemos la sucesión de Fibonacci, vemos eh, eh, los, las fractales, algo que no hace mucho que, que se descubrió y que se empezó a difundir. Ya estaban puestas ahí, en los crop circles. Ustedes saben que una fractal es, por así decirlo, una A ver si lo puedo explicar. Es una superficie limitada que está expuesta en un diámetro que es ilimitado e infinito. A ver, de otra manera. Algo pequeño que se asemeja a aquello, eh, a aquello que, que es gigantesco y de lo cual lo, lo rodea y lo cubre. ¿sí? Pero así, de forma sucesiva es infinita, por ejemplo una célula, ¿cómo? Como una pintura de sopa Campbell. ¿Cómo una pintura ¿De la sopa Campbell, que la sopa Campbell? Ah, bueno, no no sé eso, pero habrá que verlo. Ahí me la pones, Ricky, a ver la imagen. La tijuana, no estoy jugando. Una gota de agua en el océano. Exacto. Una gota de agua es un fractal del océano, porque si analizamos la gota de agua y analizamos el océano, encontramos los mismos elementos, ¿sí? Una célula es una fractal nuestra, nosotros de una o de otra manera somos una fractal también del planeta, y el planeta es una fractal de la, del sistema solar, de la galaxia, y así hasta la divinidad, y, y bueno, de forma infinita. Entonces, eh, es maravilloso encontrar toda esa sabiduría dentro de estos crop circles por supuesto dos ancianitos, dos jubilados, de lo cual uno de ellos ya falleció lamentablemente, eh, y qué bueno que no fueron ellos, porque si no hubiéramos quedado sin crop circle. Pero aún se siguen apareciendo, y en diferentes países, y al mismo momento y al mismo tiempo a veces, eh, bueno, claro que no fueron estos ancianitos. Eh, la relación geométrica y pictográfica, se ha descubierto que puede, en muchos de estos crop circles, puede asemejarse a las teclas de un piano. Entonces se ha visto que muchos de estos dibujos dan una música, una melodía, un ritmo maravilloso, celestial. Por ahí podemos encontrar, tal vez por internet, eh, mucha de esta música decodificada. Entonces tenemos un lenguaje musical tenemos un lenguaje matemático, tenemos un lenguaje geométrico, tenemos un lenguaje inclusive de códigos binarios. ¿Mm? En este de códigos binarios, y es el primero que me vas a poner Ricky aquí, la imagen que también estaba en el video, pero eh, en donde encontramos el rostro alienígena en tres dimensiones, y vemos un disco con un mensaje que fácilmente fue decodificado, eh, y que bueno, eso apareció en el año 2012, pero que es importante recordar y es importante transmitir ese mensaje. Claro que eso no es un arturiano, ese rostro que vemos ahí, pero es la forma en que nosotros interpretamos que son los extraterrestres, ¿no? Si traemos a nuestra mente la imagen de un extraterrestre, lo primero que se nos va a aparecer es uno de estos grises, un cabezón, ¿no? Con ojos grandes, boca chiquita, sin oreja. Bueno, lo que encontramos ahí. Entonces, para que entendamos que pertenece a otra raza, que pertenece este mensaje eh, que proviene de, de una esfera superior o de otras dimensiones, pusieron ese rostro. Y el mensaje dice así, y hoy en día tiene validez. Dice, cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí afuera. Nos oponemos a los engaños. ¿A qué se está refiriendo todo esto? Tal vez ustedes que están detrás de la pantalla, nosotros que estamos aquí, no lo podamos llegar a entender del todo. Pero los gobernantes sí lo han entendido. No todos, claro, pero aquellos que están en las esferas eh, más elevadas, en la élite de poder, generalmente en las sombras y que tienen relaciones y vínculos con seres extraterrestres, y que prometen y, y tienen la intencionalidad, se supone, de brindarnos su tecnología, por supuesto lo hacen no de forma positiva para la humanidad. Muchos de los gobiernos, principalmente el norteamericano, ha preferido negociar con estas civilizaciones regresivas, y eso ha sido en deprimento de toda la humanidad, por eso estamos como estamos. Eisenhower no quiso negociar con la raza progresiva y positiva, porque esta raza le pedía la desaparición de las armas nucleares, para que de esta forma ellos pudieran a nosotros brindarnos conocimiento, sabiduría, eh, tecnología... Y Dwight Eisenhower dijo que no en ese tiempo, en el año 46. Y claro, se contactó con otra raza, estos sí son los grises y, y otras más también, de la cual no le pedían eh, este elemento o este hecho de que se, se desarmase o, o, o haga desaparecer las armas nucleares. No, no le interesaba. Esta raza les decía, no, siga sí, usted, señor presidente, con sus armas nucleares, no hay problema. Con, con que solo nos dejen a nosotros poner una que otra base en el planeta, raptar uno que otro ser humano, hacer algunos experimentos por ahí. El resto, lo nuestro va a ser de forma gratuita. <ríe> claro que... Aquí está muy claro el mensaje, ojo con estos engañadores, porque están aquí si nosotros le abrimos la puerta para aprovecharse de nosotros. Una raza progresiva nos va a pedir gestos y acciones de buena voluntad, de amor, de luz, de paz. En cambio las regresivas no, las regresivas no nos pintan todo de forma muy simple, muy fácil, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo previo, pero claro, a mediano plazo y a largo plazo nosotros salimos perdiendo, es siempre así, ¿no? A nivel humano y a nivel también cósmico y universal. Y este mensaje llegó, por supuesto, a, a, a la élite, llegó a los gobernantes y bueno, espero que muchos de ellos hayan puesto atención. Yo tengo la esperanza de que sí. Algunos de ellos ya se han eh, avivado, ya han despierto, ya han empezado a tratar con los arturianos o las razas progresivas. De repente vemos un gran movimiento a nivel planetario en donde se busca la no la unipolaridad, sino eh, en donde la forma de pensar, la forma de decidir, la forma de actuar, sea respetando la idiosincrasia y la idea de cada uno de los pueblos. Ser eh, pluriplural, <ríe> Pluriplural es plionasmo, pero bueno, sirve esa palabra. <ríe> eso es importante y eso es una de las, uno de los elementos que eh, dan a conocer la intencionalidad de los seres positivos. El respeto de la forma de ser, de la forma de sentir, de la forma de percibir de la realidad, más allá de que sea equivocada de parte nuestra o de parte de otras personas, es fundamental y es importante. Ningún ser elevado y positivo va a venir a transgredir, va a venir a querer cambiarlo todo, va a venir a atropellar tus ideas, por más cerradas y por más equivocadas que estén. ¿No es así? Los seres positivos y los seres elevados, por más que nosotros insistamos a aferrarnos a la ignorancia, a la torpeza y a la idiotez, nos van a respetar. ¿Sí? Y de repente en este mundo en el que vivimos vemos que no respetamos nada que gobiernos poderosos quieren imponer sus reglas, sus leyes, que quieren crear un nuevo orden mundial en donde haya un solo gobierno, y eso no puede ni debe de ser así, si esperamos nosotros tener eh, esperanzas de que una humanidad eh, más desarrollada, más avanzada, se haga presente. Es verdad que dentro del Islam, dentro de Oriente, dentro de África, dentro de Latinoamérica encontramos de repente mucha violencia, encontramos muchos pueblos faltos de, de, de cultura, de civilidad, de conciencia, de avance pero no por eso, vamos a llegar y vamos a imponer nuestra manera de pensar y de sentir porque nos creemos superiores o acaso todos nosotros todavía vemos a ese 12 de octubre como una fecha en donde se nos trajo a nosotros la civilidad y fue algo muy positivo para el continente americano, ¿no es así? Hoy en día ya no hemos quitado esa máscara y eso de, de, de festejar el día de, del descubrimiento de América, pues realmente no hay que festejar nada, hay que lamentar lo que los europeos han hecho con los pueblos, que ya existían aquí, y que por supuesto, de descubrir nada, pues sí, aquí había gente, ya estaba descubierto, había millones de personas en este continente, y entonces claro, esa visión unipolar, regresiva, que ha persistido siempre en la humanidad, por supuesto, los europeos vinieron, trajeron sus, costumbres, sus ideas, digo, yo soy hijo de europeos, ¿no? pero, pero nací aquí en América como, como muchos de ustedes, y, y, y yo creo que si los europeos se hubieran actuado de forma positiva en ese tiempo, hubieran venido a respetar, hubieran venido a presentar y a mostrar, por supuesto, su cultura, su idiosincrasia, su religión, pero se hubieran retroalimentado de todo lo que había, que no era poco. Había una sabiduría maravillosa que de forma desafortunada, violenta y negativa, en muchos de los casos se extinguió. ¿Sí? Bueno, esa es la forma de actuar de los seres negativos. Y esa es la forma de actuar que quieren ver plasmada en la humanidad. Esa es la forma de actuar que quiere también realizar la elí que nos gobierna. Pero ¿saben qué? No lo van a lograr porque nosotros como seres humanos estamos despertando, porque nosotros como civilización estamos recibiendo un montón de ayuda. Y bueno, en gran medida los arturianos, junto a las otras civilizaciones eh, progresivas, están interviniendo de forma maravillosa, pero es importante que todos nosotros eh, abramos nuestro corazón, que todos nosotros tengamos ese deseo y esa intención de aperturarnos a todo lo elevado, a todo lo espiritual, a todo lo que es siempre respetuoso. Bueno, voy a explicar algunos de los agroglifos, o mejor dicho, voy a leerles una canalización sobre algunos de estos agroglifos para que ustedes reciban el mensaje y, y bueno, lo interpreten de la manera más positiva, más elevada y más minuciosa posible. No digo que sea la interpretación absoluta de estos agroglifos, pero sí hay elementos importantes y fundamentales para tener en cuenta. Como les decía recién, es una canalización directa de los Artulianos. O mejor dicho, un pequeño resumen, porque... La verdad es que a veces en muchos de ellos se podrían escribir libros enteros respecto a, a la sabiduría y a la información que hay eh, en muchos de ellos. Bueno, el primero que vamos a, a mencionar, y aquí me lo vas a poner, Ricky, también, es el hombre mariposa. ¿Sí? Aquí está la imagen, aquí a ustedes se lo muestro. ¿sí? El hombre mariposa. Entonces... Vemos como un hombre de Vitruvio, ¿sí? como el que hizo Da Vinci, pero con dos alas y una antena. Este agroglifo, fíjense ustedes, tiene 500 metros, y según tengo conocimiento, es el más grande que se ha hecho, 500 metros por 450 metros. Un gigante, un ser humano alado gigante, y parece que el más grande crop circle que se haya hecho. ¿Sí? Y fíjense, este apareció en Holanda, si mal no tengo entendido, fue en el 2009, para que lo tengan presente. Y dice así la canalización respecto a este agroglifo. Representa el código original frecuencial con el cual el ser humano daría origen a una raza superior perfecta. Muestra las posibilidades morfogénicas que lo posibilitarían a captar las primeras 10 dimensiones y viajar a través de ellas en mundos alternos. En su parte superior, en la cabeza, se encuentran antenas de percepción, parecidas a las funciones de los insectoides que sirven para recibir y transmitir los llamados vientos frecuenciales en el universo invisible, para, mayoría, para la mayoría de los seres humanos. Las alas etéricas son transportadoras de la conciencia, que algún día serán usadas por los seres más evolucionados de este planeta. Bueno, en el 2009, en el inconsciente colectivo del planeta y de la humanidad, se dio fuerza, y qué fuerza, ¿eh? a toda esta intención, a todo este eh, pensamiento, a toda esta energía, para que empiecen todos nosotros a trabajar ese deseo y ese anhelo y esa evolución. Qué bonito, ¿no? Yo le voy a pedir a Ricardo que, si es posible, me ponga ahí debajo del, de, del video eh, las... Eh, canalizaciones o este resumen de canalizaciones para que las personas que estemos aquí y que vean el video vuelvan a repasar lo que yo les estoy leyendo segundo crop circle o agroglifo que vamos a eh, dar cierta explicación y es la del ojo este este ojo y aquí ustedes lo ven Ricardo me lo va a poner aquí a un costado ¿sí? este ojo Apareció en el año 2016, o sea, en este año. ¿sí? Si mal no me han hecho eh, este copil, esta copilación o este, este detalle, y dice así: Esta canalización existe un enfoque específico para cada plano dimensional. La percepción humana está regida por los patrones y parámetros que la mente utiliza desde un enfoque meramente óptico. Esta imagen representa la existencia del ojo superior capaz de captar múltiples dimensiones, a nivel planetario y más allá de él. Aceptar este postulado es iniciar un viaje al interior de la conciencia y darse cuenta del potencial ilimitado en el ver, Antiguas culturas conocieron, veneraron y utilizaron este enfoque de percepción para viajar en el espacio-tiempo. Nuevamente se nos inyecta esta intencionalidad, esta fuerza energética, este despertar o esta semilla de conciencia y de luz para que a todos nosotros de manera consciente o inconsciente vaya resurgiendo este anhelo por ver más allá de lo que es visible. Entonces se supone que fue en el 2016, este, este crop círculo. Seguimos avanzando. El tercero es eh, de fractales, ¿sí? Aquí vamos a poner entonces la imagen, más o menos se lo muestro aquí a los que están presentes. ¿Mm? ya lo van a ver mejor en el video la canalización dice así esta imagen representa el universo fractal donde las megapartículas contienen minipartículas mórficamente idénticas este concepto ha sido bien estudiado e identificado en su planeta y a través del matemático punto áurico o dorado ha sido explicado científicamente para nosotros, más allá de esa explicación científica, lo que queremos decir es simplemente esto. El hijo contiene al padre. Para analizar, para tener presente. Bueno. ¿Mm? Vale. El de la fractal fue en el 2010. ¿Mm? apareció en el sur de Inglaterra también, y el próximo es el del corazón, este apareció en el año 2000, aquí lo vemos, aquí ustedes lo pueden llegar a ver, más o menos es un corazón con circulitos alrededor, y el mensaje canalizado, el resumen del mensaje canalizado de este agroglifo es este, el mensaje primordial de esta imagen es hacerlos conscientes de que en el corazón está contenida la biogenética inteligente, donde existe un gen implantado hace miles de años tiempo a un porcentaje de individuos o seres de este planeta y que su código sigue siendo transmitido a su progenies llamado los portadores con el fin de aperturar a los otros a través de una frecuencia muy sutil que conecta las fibras de aquellos que estén listos para asimilar esta nueva condición. Como si dentro de la humanidad existiese almas que vienen con el propósito, la intención, aquí le llaman eh, los portadores, ¿sí?, portadores del fuego, pareciera, ¿no? Como si existiera un grupo de almas que han descendido de niveles superiores para hacer una labor o una misión de servicio, de avance, de crecimiento y de evolución a la humanidad. Claro, una vez que encarna se les olvida eso. Sin embargo, eh, aquí están estos seres arturianos, o los seres positivos, haciéndonos recordar respecto a toda esa misión que muchos tienen, posiblemente todos nosotros o algunos de nosotros. ¿Sí, Demián? ¿Y es el, en este caso los portadores estarán reencarnando en su línea genética, por lo que dicen? ¿no? La genética tiene que ver sin ningún lugar a duda porque el cuerpo tiene un efecto sobre el alma, entonces hay una línea genética que no se puede diferenciar por razas. No es que la raza negra, la raza blanca, no. Sino es una línea genética muy peculiar de la cual nosotros no podemos identificar pero que las almas antes de encarnar se ocupan de checar muy bien, de revisar muy bien y entonces eh, encarnan en esos cuerpos. ¿Sí? Yo creo que no debemos de preocuparnos si estamos nosotros en esa línea genética o no. De lo que hemos de, de repente de, de preocuparnos o no, de preocuparnos, sino de ocuparnos, es en trabajar a despertar ese fuego que existe en nosotros. Pero déjenme decirles que si ustedes están aquí y ustedes allí, es porque ese fuego está. Si no, no estaríamos interesados en estos temas y estuviéramos... Ahora viendo un video de Madonna, de... Bueno, pobre Madonna, ¿no? De heavy metal o, o, o de todas estas estupideces realmente que vemos en YouTube. Y déjenme decirles así, porque hoy en día, eh, bueno, se ve un montón de cosas que no tienen absolutamente ni, ni el más mínimo de los beneficios para nuestro avance, nuestro crecimiento. Y no digo que no sea positivo divertirnos, claro que no, es bonito divertirnos, reírnos. Yo mismo veo un montón de videos que me causan muchas gracias, pero no pierdo mi tiempo, eh, horas vida, de forma diaria, en concentrarme en aquellas cosas que no me conducen y me aportan nada, ¿no es así? Divertirse, relajarse, disfrutar es algo fundamental, forma parte de la espiritualidad. Sin embargo, también poner nuestra atención a todas aquellas cosas que enriquecen el alma y que cultivan el espíritu, pues debe de ser de las cosas que más debemos de buscar nosotros, ¿no es así? Y si sí, tenemos esa cualidad, esa característica sin ningún lugar a duda tenemos también la genética adecuada para que nuestra alma pueda eh, volver a recuperar esa misión. Seguimos con estos agroglifos. El quinto es el anteúltimo que voy a eh, expresarles. Este agroglifo, y aquí me vas a poner el quinto, Ricky, la imagen, aquí se los muestro a ustedes, apareció hace poquito, hace como un mes más o menos, muy complejo. Sumamente, creo que fue eh, en septiembre, ¿sí? Agosto, septiembre de este año, sur de Inglaterra también, y la canalización nos ha dicho esto, se nos ha transmitido esto. Fíjense ustedes qué interesante. El origen y los patrones helicoidales en este planeta Tierra, parte... De una creación controlada genética donde del 1 nace el 2 y de ello el 3 que representa la multiplicidad hasta el 20 más 1 con las cuales las variantes multifórmicas y multifuncionales se manifestaron aquí en su planeta. Bueno. Cada uno de los símbolos es como si representara uno de los aspectos genéticos que fue introducido aquí, en este planeta. Recuerden que el planeta Tierra, si es excepcional, si es maravilloso y llama la atención de las diferentes civilizaciones y razas, es porque es una ensalada genética. Aquí encontramos... De diferentes galaxias, de diferentes planetas, inclusive hasta de diferentes dimensiones, patrones, combinados de forma única, maravillosa y excepcional. Y todo eso ha llevado muchísimo tiempo, y todo eso ha llevado inclusive a que se expresaran y se manifestaran diferentes humanidades, porque esta no es la primera humanidad, ¿Sí? esta es la quinta y se está por acabar la quinta humanidad. ¿Mm? Vamos a entrar a una nueva humanidad. Sexta. Y esa, bueno... Sin ningún lugar a duda, va a ser maravillosa, va a ser de luz y va a ser excepcional. Perfecto. Entonces, luego, por último, vamos a hablar de este que vamos a presentar aquí. Este apareció en el 2002... No creo que se vaya a ver, el dibujo está muy pequeño, pero es maravilloso. A mí me llamó muchísima la atención. A ver, sí, pero la explicación también es algo compleja. La perfección de una frecuencia respirable vista en el espacio de luz y sonido. Y dice así, la, el resumen de la canalización, porque este resumen es mucho más prolongado. Todos los resumen han sido mucho más prolongados. Tal vez más adelante hagamos un, un libro de todo esto. Y dice así este resumen. Esta imagen representa una especie de partícula, los códigos frecuenciales en la luz y sonido, que originan partimoléculas de acuerdo al grado de equilibrio y perfección de estas altas octavas vibracionales. Esta formación es propia de los planetoides llamado Tierra. En la zona donde se, y en las zonas donde se encuentran en paz y armonía. Es una partícula en el espacio respirable. Bueno, aquí sí que me supera un poco todo. ¿Sí? Así como es complejo el agroglifo, el crop circle, así también el resumen del cual yo he pedido que se haga, también es complejo. Lo pedía cada vez más simple y cada vez entendía menos. Bueno, entonces ya... Es lo que logramos nosotros. Yo creo que tal vez en algún tiempo futuro pueda llegar a, a ser explicado esto que hemos leído aquí. ¿sí? Pero entendamos que más allá de que nosotros logremos captar esa interpretación eh, consciente, hay todo un mandala, hay toda una geometría sagrada, hay toda una perfección matemática y energética que afecta nuestra evolución de forma positiva, y no solo la evolución de los seres humanos, sino de la vida en general en el planeta, y no solo de la vida física, porque aquí no hemos tomado en cuenta la vida elemental, que también existe. Sí, así es, gnomos, duendes, hadas, ¿sí? Exacto. Todo eso existe también y ellos reciben los beneficios también de toda esta energía que está siendo sumada y agregada a este planeta. Como les decía entonces, recuerden, un mundo unipolar es regresivo, un mundo y una humanidad multipolar es positivo multipolaridad recuerden, si bien todos nosotros somos uno, cada quien está en su proceso como individuo, como familia como eh, sociedad, como países y debemos de respetar eso como los seres positivos nos respetan a nosotros más allá de nuestra ignorancia que es grande, grandísima ellos nos respetan Intentan influir, intentan transmitirnos Lo hacen de forma permanente Y no desisten más allá de la necedad que hay entre nosotros Sin embargo, no atropellan, no violentan, no transgreden En cambio, los negativos sí quieren violentar Sí quieren atropellar, sí quieren dañar Entonces, no permitamos nosotros que países ...quieran prevalecer sobre otros países, que civilizaciones y creencias y religiones quieran dominar a otros. Eso es la unipolaridad y eso es sumamente negativo, que no tiene nada que ver con la unidad. La unidad es otra cosa, surge de una forma natural, de una forma eh, elevada, positiva, florece esa unidad, se da de forma maravillosa y no hay nada que discutir, y no hay nada que pelear, y no hay nada que luchar, nos entendemos, nos comunicamos y actuamos de forma armónica. si ¿Sí vamos entendiendo entonces esto de ser multipolar? Porque los agrolifos también nos están transmitiendo todo esto. Hay mucha genética en todos nosotros, hay muchas energías, hay, hay muchas razas, hay, hay mucho de sabiduría, pero para poder procesar, trabajar con todo ello y lograr esa madurez necesaria se requiere tiempo y no se, requiere, y no se necesita para nada ese atropellamiento y esa violentación que se quiere de una o de otra manera eh, realizar en, en esta humanidad en que vivimos y lo repito con énfasis porque en este tiempo en el que vivimos en este año y el próximo se van a definir muchas cosas en la humanidad hoy en día no sé si todos ustedes están informados pero vivimos en una crisis en donde puede detonarse una guerra atómica nuclear yo no sé si ustedes sepan que las relaciones entre estas dos superpotencias, en este caso Rusia-China y, y, y Estados Unidos y Europa, están muy tensas. Hay agresiones de forma permanente. Desde la Guerra Fría no se ve este tipo de situación que estamos viviendo en la actualidad aquí en Occidente, se quiere esconder, se quiere ocultar. Sin embargo, estamos a un paso de que algo muy negativo pueda llegar a suceder. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros para que eso negativo no se suceda, no se manifieste o por lo menos no nos alcance. Elevemos la vibración. No tengamos miedo. No es para tener miedo. Pero sí es para crear conciencia, pero sí es para irradiar y generar amor, pero sí es para avanzar de forma espiritual todos nosotros y evitar ese daño que se está queriendo que se logre y se manifieste en este mundo para imponer un, ese nuevo orden mundial o ese mundo unipolar, porque de la única forma que lo van a lograr, como siempre es con una guerra, de forma violenta, y no debe ni tiene que ser así. Todos los seres humanos podemos convivir, lo hemos hecho durante siglos y podemos seguir haciéndolo, y cada vez de manera mejor. Así que tengamos en cuenta estas pruebas de solidaridad, de hermandad, de comunicación maravillosa y excepcional. Tengámoslas presentes, tengamos esos agroglifos eh, también en nuestra casa, en nuestra zona de trabajo, en donde dormimos, en nuestras habitaciones, porque son mandalas y son una geometría sagrada que afectan de forma positiva siempre todo nuestro nivel energético. Así que tengamos presente todo esto, difundamos todo esto, comuniquemos todo esto y, y sonriamos siempre. Porque lo que viene para la humanidad es mucho mejor si todos nosotros estamos mejor día a día y avanzamos espiritualmente. ¿Sí? Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarme, y muchísimas gracias a todos ustedes que están detrás de la pantalla. Gracias.